En la Asamblea de Unidas Podemos en Coín venimos analizando desde hace unas semanas la mejor manera de hacer llegar nuestra ayuda a la emergencia en Siria y a la crisis de Ucrania, la crisis por la guerra. Tras darle muchas vueltas a la posibilidad de recoger alimentos, ropa u otros elementos que sabemos que son sumamente necesarios para intentar ayudar a las personas afectadas por estas tragedias, además por nosotros humanos, mismo, los humanos, decidimos hacer una donación en Para tomar esta decisión pusimos sobre la mesa varios elementos, como las dificultades en el transporte, lo poco lógico que nos parecía mover mercancías desde Coimbra hasta los lugares en conflicto, 4.000 o 5.000 kilómetros según el caso, cuando mercancías parecidas además podían encontrarse en los países limítrofes a los conflictos y probablemente más baratos. Y también, ¿por qué no decirlo?, porque seguro que las asociaciones y organismos que trabajan en la primera línea de estos conflictos saben mucho mejor que nosotros qué es lo que hace más falta. Una vez decidido que hacíamos el donativo en metálico a las tragedias de Ucrania y Siria, ambas provocadas por la incapacidad de la humanidad para entenderse y evitar la violencia, nos dedicamos a buscar colectivos e instituciones que estuvieran trabajando a pie de conflicto y nos ofrecieran confianza. De este modo, hemos elegido ACNU, la agencia de la ONU para los refugiados, a través de su campaña Emergencia en Siria, en la que informa de 13,4 millones de personas necesitadas, 6,7 millones de personas desplazadas internas y 6,6 millones de personas refugiadas sirias en el mundo. Y para la guerra de Ucrania, hemos elegido al Comité de Emergencia del que forman parte seis ONGs, Aldeas Infantiles, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam, Intermón, Plan Internacional y World Vision, y que informan de más de 3,5 millones de personas ucranianas desplazadas a los países vecinos. Nuestra donación Comunidad Podemos Coin ha sido una cantidad bastante discreta, 700 euros lo que supone algo más del 5%, del 5 de nuestro presupuesto de ingresos. Pero, sobre todo, queríamos hacerlo público para animar a otros colectivos, grandes empresas e instituciones, también al Ayuntamiento de Coim, a donar porcentajes en torno al 5% de su presupuesto de ingresos y hacerlo a través de organismos y colectivos parecidos.